¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Dominio Gamer, el nuevo gameplay de Terraria. Y bueno amigos, continuamos con... Eh, bueno, no de hecho, esta no es la serie. Pero, eh, nuevamente, en este mundo me ha agarrado el Devoramundos Tratando de destruir... Uff, rayos. Bueno, eh, veamos en lo que continuamos. Eh, en este mundo me ha agarrado el Devoramundos con este personaje Y he dicho, bueno, ya que estamos aquí ¿Por qué, ¿por qué no grabarlo? Eh, lamentablemente, amigos eh, No he podido hacer esto en un episodio normal de terraría por 2 Por el hecho, por el simple hecho de que De hecho, ni siquiera tenía planeado esto Pero bueno, trataré de ver De tratar de ver Uy, discúlpeme, ese es el mouse Pero bueno por fin he matado al Devora Mundos. En fin. ¿En qué estaba? ¿En qué estaba? Ok, ok, ok. Yo lo que estaba pensando hacer en este, en este, eh, en este día era grabar eh, el, séptimo, el séptimo episodio de Terraria. Pero resulta que lo que estaba haciendo yo ahora era matar al Devora Mundos, lo cual no estaba en, mi, en, mi, en mis planes. Pero en fin, ya que me ha agarrado aquí el bendecido devoramundos... Mundos. No me ha quedado de otra que matarlo Pero en fin Con este personaje de nuevo Lo que quería hacer no era matarlo con este Sino tratar de matarlo con el otro, con el otro personaje que tenía hecho Ya para Terraya por dos Pero ya que me ha grabado con este Lo repito nuevamente No me ha quedado de otra que que grabarlo Pero en fin, continuamos Veamos el cama de las sombras vamos esto esto era lo que quería lo que estaba buscando en el, en el episodio anterior o en el episodio tras anterior de este pero en fin resulta que estaba buscando este mineral el cual es el mineral en que sirve para hacer estos eh, estas armas resulta que es eh, no encontraba pensaba matar el cómo se dice el el ojo malévolo este para recuperar para recuperar estos minerales. Porque quería hacer otra cosa. Dicho lo que estaba haciendo. Era eh, haciendo que caiga un meteorito. Lo cual estaba consiguiéndolo con esto. En fin. continuamos, continuamos. Ya que estamos aquí. No me queda de otra que hacer lo que estaba haciendo. En fin. Resulta que este al parecer es otro episodio piloto. <ríe> otro episodio piloto. En fin. Continuemos. Hemos encontrado el último. Para que caiga el meteorito Siete son horribles carofío por la espalda Ya cayó el meteorito Uh, ¿qué es esto? Uh, que no sé qué es esto um, Veamos qué puedo votar Supongo que puedo votar esto Porque ya esto no sirve de nada Y creo que deberíamos de ir a la casa A hacernos un pico Para poder ir a buscar el meteorito Bueno Veamos porque ¿Por dónde hemos llegado? No sé... ¡Uy! Ok, ok, ok. Por aquí, por aquí. Un segundo. Y bueno, amigos, continuamos. Eh, lo siento eh, por ese pequeño corte, pero es que me habían llamado para hacer un pequeño mandado. Pero ya estamos aquí, y no recuerdo en qué estaba, así que improvisemos. Eh, veamos, no, no recuerdo para nada. Um, ok, ok, ok Veamos, continuamos por esta parte de aquí Tratando de subir Iba, Y ahora lo que haremos será ir a la casa Para cortearnos un pico um, Veamos Con ese pico lo que haremos será para Oh, por cierto, tampoco he dicho Que he estado purificando un poco Lo que es la zona corrompida Y aquí estamos um, Veamos, veamos Purificamos esto de aquí Ok el material este no me ha dado para terminar de purificar esta parte de aquí, pero ya lo haremos. Veamos. Y ya que estamos aquí, aprovecharé para decirles también lo que he hecho en la casa. Veamos. Esto solamente es un pequeño episodio piloto. Porque, bueno, ya por si alguno de ustedes no lo saben, para mí los, los episodios pilotos son estos episodios los cuales no tengo planeado para hacer. Para, no tengo planeado para nada Y no tiene nada que ver con lo que es la serie que estoy haciendo en, este, en estos momentos Así que Continuemos Veamos Nos haremos el pico y nos iremos a buscar el meteorito Para el siguiente episodio ir a, a picar un poco de lo que es el meteorito O tal vez solo picarlo en este momento Supongo que los meteoritos caen en los desiertos Por ahí, más o menos, creo no sé Lo que haré será... Con esta bomba de aquí, picar el meteorito. Eso será. Para no tener que complicarme tanto. Ya que no tengo eh, una armadura correcta para lo que es ir a aplicar el meteorito. Pero bueno. Veamos. Continuamos por esta parte. Mm, ya, está. ya casi estamos llegando. Y en estos episodios también me he fijado que no pongo el cronómetro <risa> Pero en fin Ciérrate, ok Aquí hemos matado un ojo Veamos, este es, ok Lo que hice fue con, con este tipo de aquí Tomé un disco de luz para derrotar a un jefe El cual lo haremos en el siguiente episodio Bueno, no en el siguiente episodio Porque no te, este episodio no tiene nada que ver con lo que es la serie pero lo que hicimos fue tomar este disco de luz eh, Estas dos pociones eh, Estas 10 flechas Este cetro Que es bastante Bastante, ¿cómo se dice? Bastante útil Y hacer estas dos bombas Ok Lo que haré ahora será hacer el lingote demoniado Y dejarlo ahí Veamos Ok, ok mm, También tengo para hacer de oro Ok, 12. Perfecto, busquemos un pico. Esto es lo que quiero. Un pico. Démosle para allá. Veamos. Tengo ya lo que es el pico. Mm, veamos. Este pico lo dejaré aquí porque este pico lo, lo usaré. Lo usaré. Mm, veamos. Le damos. Seguimos. Ok, 22. Esto de hecho lo dejaré por aquí. Junto con esto lo botaré Uh, crepas de las sombras Vaya, esto es Defensa, defensa 6 um, Veamos 3 de defensa Y esto de defensa Me haré esto <ríe> Claro, esto lo dejaré para el Para el otro personaje Veamos continuemos Este lingote ya es de este personaje Así que este lingote lo haré por aquí Pero me quedaré con él Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ok Esto no se necesita Entramos aquí Veamos si tengo para un pico No Rayos Necesito más Oh, creo que tengo para hacer más Para hacer un pico de, de, de oro Que creo que con esos picos se puede, se puede picar el pico de diamante El pico Creo que con estos picos se puede picar Lo que es el meteorito Ok Esto lo dejaré por aquí si no les molesta, cerraremos esto. Ok. Cerramos la puerta. Venimos para acá. Nos hacemos el pico. Uh, esto sí que está bien. Bueno, veamos. Ok, tenemos para hacernos los picos, pero no para hacernos la... Digo, tenemos para hacernos la armadura, pero no para hacernos los picos. Igual es que me falta madera. Sí, iré a buscar un poco de madera. ¿Qué te habrás dicho? Ok. No... No No eh, No Oh, pero que tengo de esto, ya Ah, no, que lo acabo de poner <risa> Ok, ok tomemos esto Esto botémoslo porque de, de hecho por ahora no me sirve para nada Ok, ok Veamos Pico, pico, pico Pico, he dicho yo. Veamos. Pico. Sí. Pico. Tendremos otro pico. Mm, lo cambiaremos por esto. Botemos esto. Veamos. Ya tengo todo lo que necesito. Ahora lo pondremos aquí. Veamos. L lo que es. Por cierto. Aprovecho para decirlo en este video... Y no sé si lo si lo diga también en el, en el próximo video. Pero aprovecho para decirlo en este video. Eh, no he podido subir lo que son los. El sexto, el sexto capítulo. Ni tampoco he podido subir. Eh, el sexto capítulo. Ni el episodio. El episodio. ¿Cómo se dice? El episodio piloto. El primer episodio piloto. Ya que no he, he tenido un pequeño problema de internet. Los que me siguen en, eh, en, el, en el Facebook ya seguramente ya lo saben. He tenido un pequeño problema de internet, el cual se, soluciona dentro de, se solucionará dentro de ocho días. Y hoy es... estamos a 6 Bueno, dentro de siete días. Hoy estamos a 6 Dentro de siete días se solucionará el problema de, del internet, así que tal vez ese día les traiga todo lo que son esos episodios y me dé el tiempo. Ok, lo diré también en el próximo capítulo. Veamos. Dejemos esto. Que lo hice para aquí. Y esto también. Um, ¿Qué más? Esto dejémoslo aquí. Um, Supongo que ya. bueno Baba de mosquetón. ¿Qué será esto? Ah, ah, ya, ya, ya. Escama de las sombras. Esto no sé para qué es, pero... Veré, bueno, veré ahora. no me Este de hecho se quedará con él. Um, veamos... Ahora, disculpen, uh, ahora despidamos el video uh, Ok, seguramente ya todos ustedes saben que me gusta despedir el video en esta parte de aquí Pero en fin, continuemos Y bueno amigos, hemos llegado al final del episodio Like y y suscríbanse, Ya que es lo que me anima para poder seguir subiendo videos Porque en serio que un like ayuda, ayuda bastante pero bueno, amigos, si les ha gustado el video, no, creo, no quiero que crean que os estoy presionando, pero si les ha gustado el video, por favor, like. Bueno, suscríbanse, porque si les gusta también el video, podrán seguir viendo los videos que les siguen de uno al otro, de, al otro, al otro, al otro, según los vaya subiendo. Para, para eso sirve la suscripción, si alguno no, de ustedes no lo saben Pero en fin, he abundado no demasiados. ¡Chao, chao!